¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio de Tecnodigitalix, en el cual, pues, como sabemos, se trata de un espacio en el cual vamos a estar hablando sobre temas relacionados con las tecnologías y el derecho. Y el día de hoy me da mucho gusto tener como invitado a nuestro amigo Víctor Lemus, con quien vamos a estar hablando concretamente de la propuesta de ley del senador Monreal respecto a regular las redes sociales, que pues vemos que es un tema bastante álgido que ha generado mucha crítica y pues no está por demás recordar también que en la misma Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos se tiene contemplado este derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de la banda ancha y el Internet. Entonces, en ese sentido, pues, vemos que tratar de regular las redes sociales, pues, incluso podría llegar a tocar estos temas de los derechos humanos respecto a la libertad de expresión, respecto al derecho a la información. Y, pues, en ese sentido, vamos a estar platicando con nuestro amigo Víctor. Para este caso, pues, le voy a pedir que nos apoye con una breve reseña de su formación académica, de sus, ahora sí que intereses y qué es lo que te dedicas en este momento. Entonces, claro, es que, Víctor. claro que sí, Flavio, muchas gracias. Gracias por invitarme. Eh, saludo a todos los seguidores de aquí de las cuentas de las diferentes plataformas. Y bueno, sí, yo soy Víctor Lemus, tengo 31 años, soy moreliano, más moreliano que las mismas tarascas. <risa> <risa> este, eh, soy abogado en Derecho, con una maestría en Gobernanza y Políticas Públicas. Eh, actualmente estamos estudiando el doctorado en fiscalización electoral y eh, estamos también de la mano colaborando con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Eh, participo, soy activo en la política y también por ahí tenemos un, un negocio. Eh, también la iniciativa privada es importante. En eso andamos, Flavio. Exacto. Sobre todo hay que buscar generar empleos, ¿no? Claro, no, hay que ser multifacético. Así sí. es. Así es, en vistas de, ahora sí que la situación laboral, pues hay que también buscar generar empleos para los demás, ¿no? Claro, claro que sí, así es, procurar. Bueno, Víctor, este, pues en este caso, como decíamos, vamos a hablar un poquito de la propuesta de regulación de las redes sociales. Me gustaría que nos dijeras cuál es tu opinión respecto a esta propuesta y eh, un fundamento respecto al por qué tu posición ah, de acuerdo a, a esta propuesta, ¿no? Flavio, me parece que esta propuesta del senador Ricardo Monreal, si bien eh, las redes sociales diarias están creciendo y cada vez van a seguir creciendo más, se tiene que regular de cierta manera, pero me parece eh, hasta cierto punto una limitación en la misma libertad de expresión, eh, y la verdad es que no estoy completamente de acuerdo, eh, nos generan muchas dudas entre que si se puede, entre cómo se haría, incluso si es legal esta iniciativa de ley. Bueno, no es, no es iniciativa porque todavía no está planchado el tema, pero sí es una propuesta que puede llegar a regularse en, incluso en este mismo año. Eh, te repito, a mí me gustaría que sí se regularan obviamente las redes sociales porque hay mucha desinformación, hay muchas cuentas falsas dentro de las, de, de las redes sociales, pero sí me gustaría que fuera con cierta apertura, eh, incluso que participaran las diferentes asociaciones, ya comentábamos ahorita, las que existen tanto en México como en Latinoamérica, incluso hay algunas globales, eh, que participaran ellas, que se les diera voz y voto en, en el tema de la regulación de las redes sociales, porque ellos son principalmente los afectados o los beneficiados en estas leyes. Digo, todos somos, incluso México es uno de los, de los cinco mercados más grandes para Facebook. Me parece que en Twitter está entre el, entre el noveno, el país entre el noveno con mejores, eh, pues, ahora sí que ingresos para estas plataformas. Entonces, no somos cualquier eh, cliente, por así decirlo, a los ojos de, de estas diferentes plataformas. Entonces, sí tendría que participar, eh, los mismos representantes, ¿no? Los representantes jurídicos, eh, las asociaciones y el gobierno, que es ahora quien quiere legislar este tema. Exactamente. De hecho, bueno, mencionabas un punto muy importante, que es la libertad de expresión. Y efectivamente, ahorita, incluso con la pandemia, vemos que pues, han sido estas plataformas también las que nos han permitido tener un contacto con la sociedad, con nuestros propios amigos, e incluso cuántas veces no hemos entrado a capacitaciones a través de estas redes sociales también, ya sea Facebook, este, LinkedIn o YouTube. Entonces, realmente yo creo que eh, sí es necesario regularlos de cierta manera, pero quizá este, el enfoque que se le está dando es el que no, no me parece muy adecuado en el sentido de que están tratando de que el IFT sea el que otorgue las concesiones. Y estas empresas dueñas de las redes sociales tendrían entonces que licitar para poder prestar el servicio en México. Estaríamos entonces hablando de que si esa red social decidiera no hacer el proceso de licitación, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? La va es decir, va a filtrar el tráfico en la red para impedir que los usuarios puedan acceder a esa red social desde México o en un dado caso va a operar de manera ilegal. Entonces, estaríamos en, esas dos, en esos dos supuestos. Y ahora, el limitar también a lo mejor de, de esa forma el que esa red social opere cuando ya tiene tantos miles de usuarios mexicanos, me parece que de cierta manera también estarían limitando la libertad de expresión de esos usuarios en esa red social. Sí, si se digamos, se propone tratando de, este, o aludiendo a la seguridad, a la pornografía infantil y demás, pero realmente yo creo que los grupos que operan estas redes de pornografía o estas redes eh, delictivas, pues a lo mejor hacen algún uso de, de las redes sociales para buscar a sus posibles víctimas, pero realmente yo creo que el, el tráfico de los contenidos ilegales se va a hacer en sus propias páginas web, a lo mejor en la dark web, en la red oscura. Y yo siento que con lo que se está proponiendo en la ley no alcanzaría para poder realmente atacar esa parte a la que aluden de la, la seguridad. No sé, respecto a esto, ¿qué opinión tienes tú? A mí me parece un arma de dos filos, porque incluso se puede eh, polarizar y el hecho de que se, se tenga que... Eh, solicitar una concesión para que puedan operar en este país. Tú sabes que este país, eh, desafortunadamente, prevalece la corrupción eh, y se puede llegar incluso a, a, a de alguna manera, cobrarles eh, por fuera a las plataformas para otorgarles la licencia. Eh, o, o, no sé, se puede llegar a, a, a que les cobren un porcentaje, el diezmo, como se maneja en muchas instituciones, y eso es cuando se empieza a, pues, tío, a polarizar, repito, porque ya no es un trámite totalmente legal. Ya llegará alguna plataforma que solicite con todo el argumento legal y con todo el marco legal eh, su ingreso al país, pero que no se lo den porque no ha pagado el porcentaje que tiene que pagar. O incluso otras que no estén bien reguladas, que les falten por ahí documentación, y que por el hecho de alentar el billete por delante, eh, ya les den el registro. Entonces, yo creo que sí es un arma de dos filos en ese sentido. Este, se tendría que perfeccionar muy bien esta iniciativa de ley o esta propuesta para que en algún momento eh, avanzara. Exacto. De hecho, creo que hasta donde recuerdo había por ahí algo en la ley que decía que era este, el gobierno quien designaría al personal por así decirlo, del IFT, que fuera el encargado de otorgar estas concesiones. Y en ese sentido yo siento que en cierto punto, viendo la situación actual, en donde prevalece mucho todo lo que son las fake news o las noticias falsas, uh -huh. y que se dan por reales o por las ahora sí que la información verdadera, y también aluden a tratar de digamos evitar que esto suceda en las redes sociales pero desde qué punto de vista lo estarían haciendo, es decir, si yo como gobierno te doy información falsa y soy el que tengo el poder para decidir también a quién voy a poner para otorgar estas concesiones y también tienen influencia en poder decidir sobre los contenidos que se consideren como noticias falsas o como contenido nocivo, uh -huh. entonces a cuántas personas se estarían limitando para poder hablar, o cuántas personas estarían, ahora sí que este, sacando de esa red social, y también esto creo que afectaría incluso el derecho a la información, no tendrían esa libertad para difundir la información, y también muchas personas no tendrían el acceso a esa información, que de cierta manera, pues yo creo que hay este, organizaciones o e instituciones que son serias, que utilizan las redes sociales para difundir información de interés público, pero que si no es de acorde al interés del gobierno, en un dado caso, creo yo, de acuerdo a cómo está propuesta la, la ley, pues sí tiene influencia el gobierno, tiene poder para decidir en qué momento quitar esos contenidos de manera arbitraria. O sea, no está plasmado como tal en la ley, pero creo que como está propuesta, sí le da cierto poder al gobierno para poder actuar de manera arbitraria. Claro. De alguna manera también eh, esta ley, esta propuesta... Eh, no está tan cuadrada en el sentido de decir, te vamos a cerrar tu aplicación no te vamos a dejar operar, no porque queremos. De hecho, dentro de, de esta misma propuesta también eh, señalan medios de impugnación, medios en las que las mismas plataformas pueden llegar, en, bueno, las plataformas o las cuentas de los usuarios, de los particulares, en caso de que te la cierren, pues no es un, no es una limitación o no, no se las cierran definitivamente hay medios de impugnación, así como en lo judicial, en los que se puede llegar a impugnar esa resolución de las mismas de la misma ley eh, de transparencia incluso este, en la que dicen, oye, pues, la vez que tú me la cerraste, pero no te asistí al derecho, me asiste a mí y por eso quiero impugnar, quiero seguir adelante con mi cuenta y se puede restablecer Digo, de alguna manera no está como tan limitada la ley, Ajá. o la propuesta perdón, pero eh, incluso yo estuve por ahí leyendo, Flavio, que hay antecedentes respecto a, esta, a estas propuestas. Sí. Por ahí del año 2017, eh, en la administración de Peña Nieto, ya se había querido ingresar a esta ley. No avanzó porque pues, se, se empezaron a pronunciar mucho las diferentes asociaciones y fue un peso importante para que no avanzara, pero incluso se le, se le puso, se le denominó, la ley moraz, no sé si recuerdas pues sí, exacto. La, la ley, ley moraz en la que pues la misma palabra lo dice no querían coartar la libertad de expresión y me parece también que los espacios digitales las plataformas, las redes sociales es todavía un espacio en donde no se involucra el gobierno, en donde todavía no no tenía mucha influencia sino que era un espacio completamente abierto en el que todo el mundo podíamos opinar o publicar y ahora no bueno, ahora con esta, con esta propuesta me parece que ya empieza a ingresar el gobierno a espacios en los que no tendría que, que ingresar, ¿no? Porque, digo, si, si, si nos ponemos a ver cómo inició esta propuesta de ley, pues Ricardo Monreal viene de, de la bancada de Morena, ¿no? En el Senado de la República. Y todos sabemos que Donald Trump... Eh, de alguna manera tiene injerencia sobre el presidente de la República. Exacto. El presidente de la República, pues, inicia esta ley por medio de Monreal para que, de alguna manera, para defender el hecho de que le hayan cerrado las redes sociales el año pasado apenas a Donald Trump por haber incitado a la violencia. El tema del de, sí, lo ¿no? que estuvimos viendo, en la toma de protesta del nuevo presidente de los Estados Unidos Mexicano, bueno de los Estados Unidos de América perdón, eh, de alguna manera me parece que el presidente de la República pues, quiso darle su lugar no a, al, al presidente Trump en respaldar. el tiempo respaldarlo cobijarlo y decir voy a, ir a hacer esta iniciativa de... digo y, y y al mismo tiempo también respaldarse el mismo no Decir en su momento a lo mejor publico alguna algún comentario que, que hiere susceptibilidades y me van a cerrar mis cuentas. Entonces, desde antes yo voy a procurar eh, proteger. Me parece que por ahí va también esta propuesta de ley. Exacto. Y de hecho ahorita mencionabas, por ejemplo, a Estados Unidos con Donald Trump. Se me hace también curioso ver que en Estados Unidos tiene tanta libertad estas empresas tecnológicas. Y lo veo tal vez justificado por la parte económica, porque realmente son empresas que mueven mucho recurso económico. Claro. Entonces, al mismo país, Estados Unidos, no le conviene, eh, digamos, limitar tanto a estas empresas. Incluso por ahí, este, creo que en el 2019, había un decreto de ley que firmó Donald Trump, en el cual le permitía a las empresas proveedoras de los servicios de Internet comercializar con la información de, de los hábitos de navegación de los usuarios. Uh -huh. Entonces vemos que sí realmente en Estados Unidos, o así lo percibo yo, hay como que más libertad para las empresas tecnológicas. Y a lo mejor sí, de repente les brincó que ya le pegó incluso al presidente esta libertad de las empresas. Bueno. Y tiene sentido, el, a lo mejor que otros países lo vieron y dijeron, bueno, voy a tratar de regularlas. Antes de que me llegue a mí. Exactamente. <risa> Pero, pues, sí, también estamos viendo que, de repente, esa regulación eh, que a lo mejor se hizo en un principio tratando de protegerse al mismo gobierno, pues, también está afectando los derechos de, de las personas, o así lo veo yo, así lo concibo, claro. que sí tiene un impacto en, en, la, en la sociedad, y más, como referimos a esta sociedad de la información, que realmente sí ya somos más movidos por lo que vemos en internet, en las redes sociales, y que a lo mejor sí debería de estar regulado, y hasta donde recuerdo, pero pues se supone que sí hay, este, digamos, responsabilidades para quien, eh, digamos, violente tus derechos, como el derecho a la reputación, este, tu propia imagen y demás. Entonces, en, de cierta manera, digo, si haya una regulación, no sé yo eh, qué opinión te merezca, pero yo creería que en lugar de proponer una ley para regular las redes sociales, proponer a lo mejor un mecanismo de cooperación para que las redes sociales puedan a lo mejor proporcionar información cuando se determine que hay un delito o que hay una violación de un derecho que afecta a otras personas. Entonces yo vería esa parte y también muy parecido a lo que se eh, trabaja con lo que es el derecho al olvido. Yo vería más importante a lo mejor trabajar sobre un mecanismo de cooperación para poder llegar a una resolución, este, poder identificar a la persona, y no tanto a verlo como, ahora sí que un análisis de la información general, porque a lo mejor hay personas que realmente simplemente están emitiendo una opinión de manera incorrecta pero que aún así puede llegar a herir, ahora sí que sentimientos de, de sí. otras personas, y podrían iniciarte un procedimiento, porque ellos así lo consideran. Entonces, no sé qué te parece la... Digo, ese punto de más bien trabajar sobre mecanismos de cooperación en lugar de leyes, porque digo, ya hay una parte de legislación que te protege. Claro, yo estaría de acuerdo en el sentido en el que en vez de regularse o imponer algún tipo de, de ley, pues únicamente colaborar. Si lo que les interesa es que se... se no se difunda información falsa, de que no haya delitos como la pornografía infantil, como etcétera, etcétera, eh, pues más bien colaborar con las mismas redes sociales, que de hecho eh, ya hay una agencia especializada que es la Policía ciberna Cibernauta o Cibernética, en la que eh, delito que se cometa a través del Internet, pues tú lo presentas una denuncia y le dan seguimiento, se abre una carpeta, pero sí, no... Creo que hay varias opciones antes de llegar a la regulación y imponer una ley en la que a muchos les perjudica. Eh, yo en particular tengo mis redes sociales en las que sigo a, a dos, tres personas digo, representativas o que a mí, a mi punto de vista, eh, me dejan algún consejo, alguna aportación, pero realmente hay muchas personas que la utilizan ya como un medio eh, pues para... La, para vivir, ¿no? O sea, de ahí tienen un sustento. ¿Cuántas redes no se abren para vender algún producto a través de ella? Entonces, a esas principalmente les afectaría mucho porque se maneja que, que a las, las cuentas que se regularían serían las que tienen arriba de un millón de seguidores. Yo no los tengo, pero hay muchísimas cuentas que sí los tienen, pero es porque tienen un ingreso a través de esa misma plataforma, a través de ese mismo aplicación. Entonces, sí valdría la pena, reitero, perfeccionar muy bien esta ley porque, o esta propuesta de ley porque hay muchas opciones antes de que lleguemos a ese punto, ¿no? Como tú dices, la colaboración es importantísima para, oye, esta cuenta tiene presunción de que está haciendo algo mal, Exacto. bájame toda la información, todo el contenido que tenga y de esa manera, Sí, digo, al final de cuentas yo creo que como usuarios también, cuando sabemos que estamos siendo atacados o que de repente ya nos este, ¿cómo se clonaron nuestras cuentas o hicieron una suplantación de identidad, a lo mejor podemos darnos cuenta y a partir de ahí podemos iniciar ahora sin procedimiento. Y si ya tenemos un mecanismo de cooperación con la red social, a lo mejor ellos pueden ahora sí poder identificar incluso el punto desde donde se creó o desde donde se conecta. Al final de cuentas, creo que estas redes sociales sí pueden estar identificando los puntos exactos desde donde los usuarios están posteando y de esa manera creo yo podrían a lo mejor ahora sí atacar un poquito la parte de, de los delitos sin tener que limitar realmente la libertad de expresión de las personas. Claro. Ahora, también respecto a lo que comentabas de lo que se entiende por una red social y que le dan el nombre de este, redes sociales preponderantes las que tienen un millón o más de usuarios. Así es. Entonces, yo también pensaría, o sea, si yo desarrollo mi blog, yo tengo mi propio blog, tengo un apartado de suscripciones y, como también lo menciona, es un apartado en el cual las personas o los usuarios pueden publicar texto, imágenes, video sonidos, música. Entonces, a lo mejor el blog puede cumplir con esta característica porque debajo de donde yo escribo el blog, la gente o las personas, los usuarios pueden escribir. Y si yo tengo también habilitada la eh, opción de suscribirse, en algún momento yo podría en mi blog tener más de un millón de usuarios, pensando ya este en un futuro. Entonces, en ese sentido, si yo llego a tener más de un millón de usuarios, y mi blog, como cumple con las características que se establecen para una red social, tendría entonces que también licitar para poder seguir en línea. Digo, podría prestarse a, a esa confusión también, ¿no? Porque podríamos encajar en esos supuestos. Claro. Y aparte, Flavio en algún momento se puede hasta malinterpretar, porque si bien tú le das un seguimiento positivo a tu cuenta, a, a tu canal en YouTube, por ejemplo... Eh, no falta la persona que llegue, te haga un comentario y se puede llegar a eh, malinterpretar completamente y vuelva a lo mismo. De ahí el criterio del gobierno en llegar a instalar tu cuenta. ¿Por sea, no se hace un criterio eh, universal, o un criterio más amplio para decir, bueno, eh, te impongo una, una responsabilidad o te, pongo, te impongo un, un castigo ¿Pero quién manejará ese criterio? ¿Al gobierno? Yo creo que los gobiernos tendrá que mantenerse al margen completamente de esta situación. Pues sí, hasta donde entiendo, creo que se lo estaban delegando al mismo IFT la responsabilidad de ver hasta dónde iba a ascender esa sanción, uh -huh. que iba desde un día hasta un millón de días, eh, de UMAS, perdón, no de, de días, de, una, de un UMA uh -huh. hasta un millón de UMAS que a grandes rasgos yo creo que más o menos equivale a unos 80 millones, 80 y tantos millones de, de pesos. Uh -huh. eh, digo, para las redes sociales que estamos hablando de Facebook, eh, Twitter, uh -huh. WhatsApp este, o YouTube, Internet. exacto ellos pues pero. a lo mejor tienen para pagar eso, pero <risa> pues, es una, así es. Si, ya si estamos hablando en el sentido de que decíamos ahorita, si en algún momento llegan a considerar que el servicio que yo estoy dando eh, con mi blog llega a cumplir esas características, si quieren regularlo incluso se dice o se impone una sanción de este tipo, pues de dónde lo pagamos, ¿no? Entonces ahí es donde diría yo, sí habría que tener muy especificado a quién se va a regular y a quién no. Claro. Es, es un punto bastante importante. También respecto al, a las redes sociales, eh, algo que quería comentar es, por ejemplo, YouTube, vemos que hay muchos videos ahorita educativos, entonces, yo creo que incluso esa red social puede tener cierta parte educativa, incluso ya, como algunos dicen, la universidad de YouTube. Claro. Entonces, he visto que de repente en temas que tienen que ver con seguridad informática, pues obviamente se tratan puntos que sí podrían llegar a ser eh, de cierta manera un tanto delicados porque estás viendo un procedimiento para a lo mejor poder hacer un análisis de tráfico de red o incluso cómo poder acceder a las redes... De, de una organización, pero desde mi punto de vista también tiene mucho que ver con la parte educativa. Si, hay, si es un arma de doble filo en el sentido de que a lo mejor otros pueden llegar y tomar esa información, esos conocimientos para un fin ilegal, pero también no me parece correcto que las mismas redes sociales ya empiecen a quitar contenido, pues nada más porque así lo consideraron. Entonces, yo creo que sí es un punto importante, o se debe de haber un límite tanto para las redes sociales como para el gobierno. Y ahora sí que prime la, la libertad de expresión, que prime el acceso a la información y también pues depende mucho del criterio de las personas, qué es lo que tú tomas como verdadero, qué es lo que tú tomas para bien y también depende si haces un mal uso de él y obviamente si haces mal uso pues también te estás sabes, sujetando a, la, a las leyes que podría ser incluso un delito penal, ¿no? Claro, claro, podría incurrir en, o encuadrar, un, en, identificarse en un delito. También, ya, ya que mencionabas eh, que los usuarios qué tan bueno o tan malo lo harían, eh, creo que antes de llegarle a un usuario de Facebook, de Instagram, de YouTube, el gobierno y decirle, te voy a cerrar tu cuenta porque la estás, le estás dando un mal uso, pues tendrían que ver todas las páginas que realmente están para... Eh, o sea, las aperturas, digo, bandas criminales para hacer un fraude, para cometer un delito. Precisamente esta semana yo veía una página aquí cerquita, en, en Guanajuato, donde ofrecían coches baratísimos. Y la verdad es que la página está muy estructurada. Era Mazda, punto, Mazda MX o algo así. Por cierto, si la ven, no ven a ingresar ahí. <risa> okay. Porque ya me, ya me andaba emocionando yo con un coche muy barato. Pues que la verdad ya luego me di cuenta que era falsa. Porque incluso marqué a los teléfonos que venían ahí y me decían que tenía que mandar mi documentación, pero también un, un depósito. Un anticipo. Un anticipo exacto, como para apartar el coche, porque uh -huh. según ellos están volando, ¿no? Entonces, pues creo que... Si lo que busca el gobierno es protegernos y, y proteger a estas bandas criminales eh, que se dedican a extorsionar y a, a hacer mal uso de estas, pues deberían empezar por esta, por, por las páginas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es muy evidente que están ahí para robar o para, se me fue la palabra, para a extorsionar. extorsionar? O sea. Sí, porque de hecho te piden tus datos. Eh, tendrían que empezar por esas páginas, no por una cuenta de Facebook que, que a lo mejor está haciendo negocio una persona o está vendiendo sus servicios, o incluso, como tú decías, las, las mismas cuentas de YouTube que son informativas, que también ya depende de uno que, ta, que tan autodidacta sea y se meta y estés navegando en ellas, eh, pero ¿por qué cerrar estas cuentas y no los portales que están abiertamente y sabidamente que son para, para fraude Exacto. porque eso es cierta. si sí, es correcto, incluso ahorita hablando de esta parte delictiva en la red realmente yo creo que las organizaciones delictivas grandes ni siquiera van a utilizar este por ejemplo face. Mes, tu, tu, bueno, el face o quizá este whatsapp para comunicarse ellos crean sus propios desarrollos donde realmente comercializan claro. eh, los productos a veces que ilegales ajá personas, imágenes y demás, y quizás las redes sociales las utilizan para perfilar y para poder, eh, digamos, investigar y ver a quién pueden atacar. Sí, pero eso puede ser desde un perfil ah, eh, falso, falso. exacto, Completamente. Entonces, digo, en ese sentido, pues a lo mejor vale la pena el que no sean perfiles falsos, pero también por otro lado veo que si realmente quieres atacar la delincuencia, pues habría que ir a buscar a lo mejor dónde están operando los delincuentes, que realmente no va a ser en la red abierta. Porque, claro. digo, si lo haces en la red abierta es más fácil que te encuentren, a que si lo haces en la red oscura o incluso tienes tus propios desarrollos, que incluso eh, el, el Chapo, que todos lo conocen, uh -huh. no utilizaba eh, ninguna, ningún servicio de mensajería instantánea como WhatsApp, Signal o Telegram. Él tenía un propio desarrollo para poderse comunicar y finalmente sí lo encontraron porque hubo una vulneración eh, en este sistema de comunicación y fue que el, el FBI lo pudo... Este, sí, para que ¿tengo entendido que era por radios o cómo era walkie-talkies? De hecho, a lo mejor tenía una red también de comunicación, de, de radiocomunicación, pero tenía su propio desarrollo, no sé la verdad cómo se llama, pero por ejemplo para mensajería instantánea, ya no utilizaba ninguno de los conocidos, ellos desarrollaron su propia aplicación para poderse comunicar por mensajes también con su con su gente y de esa forma no puedes este, ahora sí que ser detectado o no te pueden digamos descargar tus mensajes y te intervienen tu, tu teléfono desde WhatsApp o si utilizan Signa claro. o Telegram entonces, por eso, digo, o sea, no tiene caso también estar regulando las redes abiertas o a estas... No de fuerte estamos hablando del chapo. O sea, sí. digo, no he llegado a ese capítulo de la serie. <risa> ya lo este esto. Yo no he visto la serie. <risa> pero sí, si este, hasta donde sea, así si es como estaba operando. Entonces, mm, creo que si quieres realmente atacar, pues no tienes que irte a lo visible, sino a lo que no es visible, ¿no? Claro, empieza por algo que, que es muy evidente. evidente como ya mencionaba, la, las páginas que ofrecen coches muy baratos o que te ofrecen servicios que de repente dejan mucho que desear, deberían de ir sobre esas Sí. Porque aparte, como la misma ley eh, o como el mismo derecho es, pues siempre está cambiando. Siempre está... Eh, digo, antes no puedes ponerle una infracción a un coche porque no había coches. Claro. Y no le puedes poner una infracción a un caballo. Pero va avanzando, se va evolucionando, y así las mismas redes sociales. Las redes, lejos de en algún momento terminarse los problemas que se pueden llegar a generar, van a ir en aumento. Cada vez va a haber más situaciones en las que se tenga que controlar, pero tendría que ser muy responsable también el gobierno si quiere entrarle a regular esta, este tema para hacerlo de una manera específica y no nada más en lo general. Es correcto. Este, mi estimado Víctor, para ir cerrando, no sé si quieras este, hablarnos de algún otro tema que esté relacionado, que has visto, qué crees tú que sería importante que volvieran a ver los gobiernos eh, para poder, eh, digamos, hacer el uso de la tecnología como se supone debería ser para beneficio y no para, ahora sí que, perjudicar a otras personas pero en un sentido así más amplio, ¿cómo lo, lo verías tú? Ahorita que estamos en, en tiempos electorales, Fabio, la verdad es que algo que ningún candidato ha propuesto de ningún partido es el hecho de, de una identificación completa, ¿no? como se hace en otros países o incluso en otras ciudades o en otros estados de aquí mismo en México. Eh, me parece que el, el uso de la tecnología pudiera abarcar muchos espacios, pudiera abarcar tránsito, eh, ¿cómo? pues poniendo ya a los oficiales de la policía de tránsito, pues una cámara este, para evitar cualquier situación en la que no fuiste tú o fui yo, sino simplemente llevarte en las grabaciones, o ponerles si bien no alcanza el recurso la infraestructura, eh, para ponerles una camarita, que la verdad es que no representa mayor gasto, también ponerles un micrófono un micrófono sí, en el sí. que se pudiera escuchar la conversación que tuvieron, y de esa manera hacen uso de de la, misma, de la misma digitalización, ¿no? Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otra situación? Las patrullas también, yo creo que ya hace mucho años ya tendrían que traer su uh. cámara, como en Estados Unidos. Eh, te digo, son tiempos electorales y eh, ningún candidato ha apostado por eh, digitalizar eh, tanto el tema del tránsito de la seguridad pública, eh, como también el tema burocrático. Creo que muchos trámites ya los podemos hacer en línea. realmente Claro, ya pudiéramos, si bien a lo mejor acercarnos al espacio, a, a la dependencia, pero hacerlo ahí por medio de una máquina. Ahí lo más avanzado creo que hay en el registro público es que puedes imprimir tu acta de nacimiento y eso llegas si y está descompuesto todo el tiempo la máquina, ¿no? Entonces, creo que sí les estaba faltando a todos los eh, candidatos que ahorita están pues con sus propuestas y queriéndose ganar el voto de la gente, pues sí, pero que le apostaran ya por el tema digital para, pues para generar más gente, ¿no? Sí, yo creo que sí es muy importante, e incluso o sea, hay países en los que, como Estonia, creo que el noventa y tantos por ciento de los servicios se pueden hacer en línea. Claro creo que lo único que no podías hacer, si no mal recuerdo, era comprar una casa y casarte, algo así, de ahí en fuera todo lo podías hacer en línea. Eh, y sí, aquí a lo mejor quizá la situación económica es distinta, y a lo mejor, de cierta manera, yo justificaría ese desinterés de los candidatos, porque realmente muchas veces las personas están más preocupadas por qué van a comer al siguiente día, que por decir, sí, quiero que tengas toda la infraestructura para poder hacer todos mis trámites en línea. Claro. Yo lo justificaría de esa manera, aunque claro, es muy importante porque también vemos que la misma economía crece conforme aumenta el uso de la tecnología claro. o el uso de, de internet. Entonces sí es importante. Ahora también respecto a lo que comentabas de, de ponerle camaritas a los mismos oficiales de tránsito, sí me parece que es una buena opción. Veo que sí lo hacen en Estados Unidos, pero también en México como estamos en el tema de seguridad informática que está muy, ahora sí que débil por decirlo de alguna manera. Muchas veces a mí me daría miedo el saber que todas esas camaritas pueden estar siendo intervenidas por alguien más. Que sí. Pues no va a ser el gobierno precisamente. Claro. Y que también te pueden estar, ahora sí que monitoreando y saber por dónde andas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me daría un poquito de miedo que este, se pusieran más cámaras. Digo, ya hay cámaras y que creo que de repente sí las puedan estar interviniendo, pero sí sería bastante delicado. Incluso pasaría como cuando se hizo el este padrón de, de vehículos que finalmente terminó cayendo en manos de la delincuencia. Claro. Y, y de hecho, hablando de esto también, supiste también recientemente que se aprobó la reforma a la ley de telecomunicaciones para crear este padrón único de usuarios de telefonía móvil. Y realmente también, digo, o sea, ¿en qué momento podría la delincuencia poderse hacer de esa base de datos y poder identificar a las personas? Digo, si la idea es poder saber quién eres, o sea, van a tener tu identificación, tus este, biométricos, entonces, ¿en qué momento puede la delincuencia también hacerse de toda esa información para poderte identificar y poderte extorsionar? Entonces, sí, me parece un tema bastante delicado. La derivada línea entre eh, ser la, el gobierno la policía quien administra eso por <risas> exacto las bandas criminales. Sí, claro. sí, entonces sí creo que es muy importante entrarle al tema de la digitalización, pero también de una manera sólida y poder atacar todos estos temas que podrían en un dado caso este, dejarnos vulnerables también, ¿no? Claro, y claro que, que tanto nos podría llegar a perjudicar Así el, el costo-beneficio de aplicar la digitalización. Pero sí me parece que, por ejemplo, eh, en la tramitología, eh, sobre todo para evitar cuestiones burocráticas, si muchos trámites ya se tendrían que hacer en línea, este, desafortunadamente estamos en pañales, el tercer mundo duele, <risa> este, y, y yo confío que a medida de que va avanzando la, la misma tecnología, los sistemas operativos, no sé, tantas cuestiones, ya se pueda en algún momento soñar con, con tener algo más digital dentro del gobierno. Exacto. Yo creo que Digo, para esto tendríamos que también renovar un poquito el, el gobierno, ¿no? Sí, claro. En el sentido de que de repente las ideas quizá son todavía de los años ochentas o incluso antes. Sí. Entonces, si no tratamos de evolucionar, es decir, tener también gente propositiva, no tanto gente política, por así decirlo, de alguna manera la claro. gente que sea más propositiva y que sea a lo mejor gente un tanto más joven para que traiga estas nuevas ideas yo creo que también hace falta esta parte claro yo estoy convencido digo darle darle la posibilidad de que cualquier persona se candidatee a, a cualquier puesto pero que si llegaran los perfiles o que si hubiera mucho a saber mucho los perfiles eh, empresariales ¿Por qué? Porque, digo, aparte de que llega una persona preparada, llega una persona que, pues, por el mismo tema de, de tener un negocio, pues, ya viajó a este país, ya fue a este lugar, ya trae ideas innovadoras, ya trae otro chip completamente. Exacto. Que, el, que el, la persona que llegó por mera grilla, ¿no? Que llegó por, completamente por andar pegado a un partido político, eh, lo hicieron crecer, creció poco a poco, pero pues que llega al espacio, llega a la presidencia municipal, a la diputación, a la gubernatura incluso, eh, y llega con mucha sed, pero de llevarse dinero, no de sí, hacer creo. crecer al Estado. Entonces sí, yo, yo me gustaría que en algún futuro también nuestros candidatos fueran totalmente con una mentalidad empresarial. Así es. como bueno. dices? Llegan con muchas veces de llevarse el dinero o muchas veces llegan bien manejados. Y sí, claro. A servir sí. a los intereses de algún otro. Claro. Sí, claro. El problema es que muchas veces a los empresarios ya no les interesa eh, eh, participar en la política. No es correcto. Ellos dicen, yo ya no tengo necesidad. Yo, mi negocio, sí, a lo mejor eh, estoy en las diferentes cámaras de empresariales, en las cámaras de comercio, pero realmente... Candidatearme yo para ser presidente municipal de una ciudad no no me interesa porque mi negocio me da para más que eso. Pero sí tendríamos que involucrar perfiles empresariales para que llegaran con otro chip más revolucionado a, a gobernar eh, los estados y las ciudades. Así debería ser. Bueno, pues mi estimado Víctor, gracias por gracias participar. Ti, este, con esto vamos dando por concluido ya esta charla. Esperemos que estés en futuras emisiones en este espacio claro. y pues a seguir trabajando y pues ahora sí que a tratar de ir superando todos estos inconvenientes y luchar por un México mejor, ¿no? Claro. ¿Algo que quieras decirle a, a las personas que te escuchan en este momento? Eh, pues agradecerles el hecho de que nos, por ahí nos sigan, de que haya eh, el interés por parte de, de las personas. En, en, en temas como estos, porque son temas relevantes que no podemos dejar a un lado. Eh, Agradecerte realmente a ti, Flavio, la invitación, y espero que este sea el primero de muchos podcasts y videos que estemos grabando. Ya iremos buscando diferentes temas para ver qué, qué es lo que se nos ajusta, también temas eh, relevantes, eh, pero sobre todo temas de interés público, ¿no? Es correcto, así debería ser, ¿no? buscar algo que podamos compartir a la sociedad que le pueda llegar a ser de utilidad o incluso despertar la conciencia de la situación. ¿no? Claro, sí, claro, desde luego, este, y a quienes escuchan también comentarles que se involucren todo el tiempo en la política, nos guste o no, eh, tenemos que ser personas políticas porque eh, no podemos señalar a, a los gobernantes cuando no estamos haciendo nada, ¿no? De nosotros depende también ser críticos o simples espectadores de estar viendo lo que pasa y no hacer nada. Eh, tenemos que involucrarnos de alguna u otra manera. Yo no digo que, que ingresa en un partido político para que, para que de alguna manera participe en la política. No, puedes, eh, como un simple ciudadano, este, estar participando y estar vigente, estar también... Sobre todo enterado de quién es tu legislador, de quién es tu presidente municipal. Habemos muchas personas que no porque tienen su licenciatura, su o algún posgrado, le preguntas oye, ¿sabes quién es el, el, el diputado de tu, de tu distrito? No, ni idea. Ni sé qué es el distrito. Ni sé qué es el distrito, <risa> sí. Exacto. Entonces, pues cómo queremos que se hagan las cosas bien si ni siquiera sabemos quiénes son nuestros gobernantes. Eh, ¿Qué hacen? ¿Para qué están ahí? ¿Qué funciones cumplen? Entonces sí están involucrados, directamente o indirectamente, pero involucrados siempre. Exactamente, ahora sí que no dejemos las decisiones a los demás y después echemos culpas porque también claro. somos corresponsables ¿no? de, claro, desde de nuestro gobierno. Sí, desde luego. Así es. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Víctor, por estar aquí. Eh, con esto nos despedimos. Es de este, comentamos a, nuestros, a nuestra audiencia que nos siguen en las redes sociales por ahí en YouTube, en el blog recuerden este es el espacio de Tecnología donde hablamos sobre tecnología y derecho entonces con esto terminamos hasta la próxima